Hola gente, hola gente, comentan en un nuevo video estamos en el evento Fortnite. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 1, 2, 4, que épico, loco. <risa> qué épico el evento, güey, así va a estar 40 minutos, wow, épico. Eh. Quiero entrar. ¡No, no, no! ¡Ah, güey! ¿A dónde me fui? ¡Eduardo te veo! Estoy invertido. Es eh, Ramón invertido. Hola, qué estoy en la. What the fuck? Escena, escena. Ok. Opa, ah, sí, es la. Si estás creando videos, la mejor es Epic Song. Eso ya, bueno, no te es dijo, es... cállate, salta el anuncio <risa> más de 900. Una, de... Cinco, ¡Cállate! ¡Rato! Por BPM, por lo que sea Y además puedes personalizar no esa música Epic Sound es el mejor servicio para que... Bueno, no de, sí. bueno, ya, ¿De, ¿De, ¿De qué iba esto? No mames, es el troll, es la película de... Es el Aquí vamos a estar 40 minutos, güey, viendo cómo se parte la madre. Se me está la guiando. Ah, me la sé la primera. 10 de 10 ¿Qué es de la... verga. ¡Ay, güey! La, plica... la, ¿La, la, de... la aplicaron en los niños Me aplicaron ahí. ¡Qué hijo! la aplicaron y era truco, güey. ¡Ah, la verga! listo, esto fue el evento, adiós. Le aplicaron la irán truco, loco. Yeah. No mames, güey. A la verga. A la mía. No mames, ni pe. Se no se mames, güey. Ahora va a aparecer un devorador. Wey, es el ta ¿toma? del tamaño de, mis pe tamaño de mis pecados, loco. Ahí está. Llevo, wey, ahora va a aparecer el devorador de peces <ríe> Ese es el. Y, vaya oh, y va a ser coco, coco. Co co. Y valió, valió todo. anal Ese es el evento, güey, ya. ahí, valió, se hizo Ojo. Valió, güey. Hola, verga. Güey, va a explotar. Destruyó la realidad, loco. El punto dio expuesto, güey, que te dije que el punto serio va a estar expuesto, puto. Ya sabemos todo eso. Yo ya vi las imágenes, me vi 15 spoilers, Güey, esto güey significa que la isla otra vez ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Ya morimos. A ver, a ver, ya podemos jugar. ¡Ah! ¡Ah! ah. ah, ah ¡Ramón! ¡Dónde estás! ¡Ramón ya está va. por todas partes! ¡Ramón es el mundo! Sí, ¡Ayúdame! Lo clásico de toda la vida, de ay, Dios. Chabulo. ¡Ayuda! Y para qué el grupo, güey, no. Ahora aparece, ahora aparece Travis Scott y en beta. Ah, estamos aquí. Bueno. ¿Es ah, aparece Travis Scott, güey. Y se hace tremendo ventajo. Es que es que ah, y empieza a decir, es dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom yes, yes, yes, yes, mira. yes, yes, el yes, yes, ron, yes, yes el Ok, eh, oye oh, mira una, una piedra. Ah, no, una piedra es una cosa. Formó un 4, formó un 4, formó un 4. 4, 4. 4, 4. Formó un 4, güey. 5, 5, 5. ¡A la verga! Ya no existe a la nuestra mierda. casa. Papá de Matías, eres tú. ¡Ay, oh, güey! ¡Vamos! No. Ahora me agarró a güey. ¡No, tío, no! ¡No, tío! ¡No, tío! Ay, me agarró. ¿Qué? Oplá caca del ramón <risa> Saldremos de este hoyo, loco, ¡Ah! wey, ahora va a salir, wey, ahora va a salir de hoy. ¡La hamburguesa! ¡La hamburguesa! ¡Eventazo, eh, loco! Mira la hamburguesa, eh. ¡Para, quieto! Estoy atrasado. Oh, el ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Oh! eh ¡Bienvenidos! A ¡Bienvenidos, señores! Está? Está bien, está ahí? Está un ¡Me cayó el extraño ¡Ah, pues, Aquí está el punto cero a ¡Aquí está ¡Aquí está ¡Aquí está Ramón, ¡Aquí está el están! cero! ¡Aquí ¡Aquí el punto, punto el... está ya te vi. ¡Ay! ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá estamos! Acá. ¡Acá estamos! estamos está, wey. Wey, wey, wey, wey. De ¡Acá estamos! ¡Vamos a la caja! ¡Vamos acá, para acá, no, ¡Vamos no. a acá, caja! ¡Vamos a la caja! ¡Vamos a ¡Que tenemos, güey! ¡Tenemos emotes! ¿Ya? ¿Cómo que...? ¿Reinca su mandor en este escuadrón? Ahí está. está el escuadrón de la j 04 Ah, estamos. Ahí está. ¡Vente y recoge fragmentos de punto cero! Ah, bueno, okay. hay que encontrar fragmentos de... ¡Listo! ¡Venga, Ted, el Ahí está, acá hay uno Ah, interactúa sí. con un árbol extraño, tengo que agarrar esto aquí. ¿sí? Marcar fragmentos. Acá. Ah, en los árboles. Ok, agarren. Tenemos que agarrarme las mierdas, güey. Eduardo, ah, Matías, por favor, haz algo, güey. No llevas nada, pendejo. Extraño, ¡Ah! ¡Me caí! <risa> mía, mía. Informe de estado. Mía, lo todos Las lecturas de energía se recuperan rápidamente. <risa> ¿Qué tal mi pollita? Una gallina güey. hay la un gallina en esa que mierda, solo una guerra gallina güey. Eeeh AAAAAH La gallina turbulenta Alguien, alguien tiene que sobrevivir sí, sí. Yo Yo, no, no. yo ¿Quieres decir? Ya verás me... Uh, para va a ¡No! No, a la verga no. Juro que yo no hice nada malo en mi vida No, por Carrera perdida, me vale más la carrera WTF Podemos mover, podemos mover WTF, mi familia, mi familia, lo que acaso mi familia ¿Dónde? ¿De dónde? Acá El árbol ese extraño, extraño... ¿Puedo a la ver, Podemos mover la cámara, eh ¿Sabes marcado con acecha ¿Esa es la isla donde puedes aventar con la acería? Sí Hola, Ahora sí, otra vez Ok Marcar fragmentos. Porque esto es el guante de. Quítate. Es que ¿Cómo ¿Esto? ¿What Aquí se debería de poder sí. lanzar bolas de nieve. Esto no, no, se no apareció en Así es, se, puede, se puede, se puede, se puede acá. Mira, recoger. Mira, puedo, se puede, se puede. Mirame, no, mira, vea, mira, mira. Mira, ve a Bueno, realmente, mira. Promete la, la única bola de nieve que había. ¡Ah, pero estás ah, ya! ¡Ah, no! De... ¡Ah, hey, este buen bueno, no mi... pero estás no! Bueno, pero esta isla, güey. ¡No! Nadie debe estar solo abajo de la nieve. ¡Ten, güey! Aquí está un pollo. A ver, ¿Qué le pasó a tu cabeza? Activar flashback. Aquí tiene su pollo. ¡Ah, la vicia! ¡El, El primer! El ¿Cuál carrera, güey? murió. El robot 2, eh, Sí. Eh, explosión. Se va al cielo. La madre de... El, el, el matías, destrucción, muerte, slum, fin. ¡El primer capítulo loco! Es de cierto. A ver, yo quiero ir. Yo quiero ir. Yo también, brrrr. ¿Por qué decía ¿Sí? activar flashback. ¡Well, ¡Ay, lo de...! Well! Lo... Como como pelota de playa empujo a otra pelota de playa fuera de la isla. ¿Qué es eso? Ocupa pegarle para sacarlo a la isla. A ver, a ver, a ver. A ver ya a ver. ya hice la misión, ya hice la misión, ya la hice. Yo lo quiero empujar, yo quiero empujar las pelotas. Vas a las dos hileras. ¿Cuáles hileras? Me gusta una gallina al punto cero y trae las pruebas 200 gallina <coughs> Pero de, esto es por no se ve bien Ah, do, con, con, quién, ¿con quién era lo de la gallina? ¡Ay, no tampoco! Yo sí hice ah. lo de la gallina Yo no ¡Ay, gonorrea, What the fuck? ¡Eh, güey! Acá, ¡Acá hay un pollo! A la bestia! Espérate, ¿no nos podemos mover eso? A ahorita que nos podamos moverte aquí, así te el pollo, güey. ¡Eh, prote! ¿De ¿Qué, qué sobreviviste? Ah, vale. Hay que ¡Uh, paremos! ¡Buey! ¡Oh! ¡Oh! ¡El oasis! La zona que yo amasamos, literal. Güey, ¿dónde te puesto que el centro de la zona va a ser así, güey? Güey, güey, es la zona que ya masamos. Encuentra más fragmentos de punto ferme Y la gallina, güey, no mames La gallina, tu ruleta A ver Oye, güey, Matías, ¿dónde tengo que llevar las pruebas? Ahí donde, ¿Con el, con el que están. ¡Ah, la mierda! Tomare. ¿Bandas, ¿se imaginan que vuelva todo eso? Me se va Adriana la esquina! Ya ya la eina, ya lo no, hice. no no puedo. La gallina su ¡No, Bien. ¿Qué? Me caí. Y así fue como Monterrey que van sin agua. Para ¿quién era? Qué mierda. Eh, caí un puto trasero. ¡Ey, alguien conviértase en pelota! Eh. Ramón! Ya. Yeah. Joder, no, su madre Buen Stacy te voy a agarrar Pero por qué por, por qué se te salió? Quién sabe? No, no, se, no se puede meter al ma no se puede meter al hola. Wey. What? No, no, no, no, no, no, no, no, entonces se supone que debe de haber nuevo flashback. Una está en el, los, no, no. la otra no me acuerdo. Hey, ¿qué más se va a agarrar? ¡Ojo! ¿Estás marrando alguna realidad, tú? No, parece que sí. Ah, no. Ah, esa zona no, me suena, pero no sé cuál es. ¡Ah! Mira nada más que solo nos trae, loco. ¡A la vencha. ¡Club, club, club, ay güey, coño! ¡Uñes! ¡Claro que no! no! el otro lado ¿Qué, qué, qué, qué, ¿eh? ah, es lo eh? que dijo, es lo que que que que que que que que que que que que para, eso que que que que eso que eso, eso, eso sí ya valió. Iniciando fusión cero. ¿Qué? ¿Qué? Ya valió uh, para para que que que que que a funcionar Matías, yo quiero ser contigo, no es cierto. Eh, Matías, vamos a ver eso. Venga, acá abajo todo, vengan, vengan acá abajo, Roma. Okay. Vamos, no, vamos, no vamos bello. a verlo desde abajo. ¡Ah! ¡Viva Vladimir! Sí, sí, sí. ¡Ah, la bestia! ¡Puti! Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Haces que te pegue, Matías! Sí, te uh, sí, ¡No, no, no! Uh -huh. haces uh -huh. el... que te pegue! Pero, Uy, pase se está agarrando todo. Se está agarrando todo, ¡Ah! otra realidad. ¡Me está agarrando todo! Y así es como termina todo. ¡Uh, what the fuck! ¡Nueva, ¿Nueva isla, yo? ojo! ¡Nueva isla, nueva isla! Nada, una punción que ¿verdad, loco? Wow. ¿El eh, nuevo skin del pase? <ríe> no, mentira, no me no es skin del pase! ¡Uh, se agarró todo! Bueno, creo que ya no hay nueva isla, ¿no? No, creo que no, creo que se cancele A la bestia. ¡Pony! ¡Nacha! ¿Te <risa> imaginas que a punto se le explota? <risa> no no, no recopilaciones de la. ¡Y si, y si, eh, eh, ¡No me digas que van a joder! Eh. ¡Hulk! ¡Hulk! ¡Hulk! Oh, no. ¡Ay, Mr. Beast! Beast. ¡Mr. Beast! ¡Wey, Mr. Beast, wey! Mr. Beast... ¡Wey, la nueva ¡Uh, amigo! ¡Uh, amigo! ¡Uh! uh, uh, oh, uh, buena, uh isla. buena isla! Absent, Hola. loco. Ay, creo que bah, bah, bah. Y se acabó, y se acabó el evento. De los 40 minutos no, que hombre, tenía que... que no fue tan y casamos nosotros de chile. De acuerdo. Ay. La que se conforme para siempre. Se fue a forre para siempre, pero... ¿Por, por... qué tiene forma de Patricio? Ay, para el señor Bestia, Ay, para el. señor